Los aztecas ya en dos jugadas están encima de los borregos, ahí en la yarda 36, van otra vez por tierra, dándole variedad al ataque. Dan por tierra los aztecas. Cruza la línea de voltear. La... ¡Qué buen trabajo! Dan por tierra los aztecas! Cruza la línea de voltear! El... El... Botierra rompe la línea! ¡Llegando! A los...